Naturaleza de la actividad de la abogada Cecilia, ya que era una defensora de los derechos de las mujeres. Exigimos que se encuentre no solo con los autores materiales por la presión mediática, no solo con cualquier chivo expiatorio, sino también con los autores intelectuales. La abogada y activista feminista Cecilia Monzón Pérez fue asesinada mientras circulaba a la altura de Camino Real a Momoxpan y Periférico, en el municipio de San Pedro Cholula, la mañana de este sábado 21 de mayo. Los reportes indicaron que Cecilia Monzón fue emboscada y atacada en su camioneta por dos hombres armados a bordo de una motocicleta. Al respecto, el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que ya se tienen los elementos de prueba claros, como imágenes y videos sobre el asesinato. Por otra parte, mujeres activistas vestidas de blanco acudieron a la Fiscalía General del Estado para demandar justicia para Cecilia Monzón Pérez. Exclamaron que el sistema de justicia le quedó a deber a la abogada y activista, porque muchos de sus casos quedaron sin resolución. Además, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla requirió a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública dar protección al hijo y a familiares del activista y la Red Plural de Mujeres exigió que se esclarezcan todos los casos de feminicidios en Puebla. Mientras, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el crimen es un feminicidio y será investigado con perspectiva de género. Nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos a la determinación de los responsables materiales y si lo hay, responsables intelectuales y al conocimiento de las causas que originaron este homicidio. A través de un comunicado, el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez Pérez Castejón condenó firmemente el crimen y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la Defensora de los Derechos Humanos, quien era ciudadana de dicho país. Siempre recordaremos la valentía y el compromiso de Monzón Pérez, quien dedicó su vida a defender a las mujeres, a las víctimas de la violencia de género y a denunciar la violencia política y social.